Gracias, muy amable. Quería escaparme de, de hablar sobre las elecciones. Llevo de a meeting diario los últimos tres meses, y de a doble, y de a triple pero este, tienen cara de que no me voy a escapar, ¿verdad? <risa> reparar un, un, un muñeco de madera es relativamente sencillo ah, hace falta un artesano un conocimiento de la materia una dedicación pero reparar un país está de la chingada, compañeros y el problema es el estado de degradación al que nos han llevado, y algo peor, el novelista ruso Andriyev decía lo peor del horror es que no hay horror, o sea, cuando lo horrible, lo absurdo, lo ridículo se vuelve cotidiano, pues ya lo aceptas como la normalidad y de alguna manera, este país a lo largo de tantos años ha empezado a aceptar como normal y luego como válido un estado de desastre en torno al ciudadano verdaderamente profundo, ¿no? Ah, ¿En qué cabeza cabe que cuando se producen los juicios en el 68 contra los que participábamos en el movimiento ciudadano había 4.000 compañeros detenidos, 400 de ellos permanecieron detenidos después de diciembre. Los juicios eran uh, publicados en una edición mimográfica a principios del 69. Y entre las joyas, ahí estaba el nombre del juez Magregor, su Uh, las joyas de esos juicios eran verdaderamente inconcebibles Entraban en el terreno de las novelas de Kafka Si bien te va Yo recuerdo una que me tenía particularmente indignado Que era la acusación contra un compañero Al que acusaban de haber quemado un tranvía En determinada esquina, en determinada hora En determinado día No más que en el juicio se probó que a esa hora y en ese día ese compañero estaba hablando en una asamblea de la Facultad de Filosofía de la UNAM entre dos mil personas había dos mil testigos de que ese día, a esa hora no había poder estar quemando un tranvía estaba en una asamblea pero la parte chingona del argumento es que situaban la quema del tranvía en Palma el 16 de septiembre donde no hay vías de tranvía era el tranvía volador ¿sí? y segundo ese día no se había quemado un tranvía sino se había quemado un autobús y a tres cuadras de ahí entonces estamos acusados de haber quemado un tranvía en un lugar donde no había vías de tranvía de un tranvía que nunca se quemó en el momento en el que estabas en una asamblea con dos mil testigos bien, ese compañero fue juzgado y condenado y pasó tres años de cárcel hasta la amnistía del 68. ¿Dónde chingados estamos viviendo que la justicia puede operar así, en ese nivel de impunidad, de irracionalidad? Yo recuerdo frecuentemente una vivencia que es tú llegas a una oficina pública y dices, buenos días. Y hay una mesa ahí, una, un, un mostrador. Y detrás del mostrador una voz cavernosa te dice, no. Y dices, no, ¿qué güey? Todavía no dije que vine. Es un retrato mexicano, absolutamente mexicano. O vas en el carro con un amigo tuyo manejando, te detiene un policía de tránsito y te dice la siguiente frase, hoy no he desayunado. ¿Qué respondes frente a la frase hoy no es desayunar? Me vale, madre ¿sí de tu vieja que te quedamos los nuevos rancheros, ¿qué chingado respondes? Es la manera elegante de decir ah, palmas, a Palmas, aquí hay una mordida. Ni siquiera está discusión cuál es el pecado que cometiste. Uh, ¿Con qué derecho un policía puede, puede informarte que no ha desayunado para pedirte una mordida? No forma parte del universo. Estas historias que le estoy contando son intrascendentes. Ustedes las reconocen en la vida cotidiana. Uh, ¿En qué momento nos volvimos una ciudad donde salir en la noche para una mujer se volvió un acto de peligro supremo de peligro supremo uh, hace cinco meses yo estaba en la Feria del Libro de La Habana presentando un libro y nos reunimos en casa de un grupo de compañeros escritores cubanos estuvimos platicando, discutiendo, salimos a las 3 de la madrugada y en La Habana te vas caminando ¿no? Y entonces empezamos a caminar, y de repente cruzamos un parque, grande el parque, un parque como de 150 metros de largo, arbolado. Y instantáneamente veo una parvada de adolescentes que cruzaron el parque en sentido contrario al nuestro, vestidas con uniformes secundarianos, la falda de color mostaza, de los uniformes de secundaria en la mano. Pero era una parvada. Era, yo qué sé, 80 secundarianas, con minifaldas todas. Porque ahí, el uniforme será como sea, pero las cubanas se arreglan para cortarlo lo más rápido posible. <risa> cruzando el parque, solas. Y entonces, para un chirango, la sensación es que oye. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se atreve? ¿No? Y entonces interrumpimos a una y le preguntamos, ¿y ¿qué hacen a las 12 de la mañana cruzando un parque? Y entonces la chava nos cuenta que en su secundaria hay solo un laboratorio de química. Y para que lo puedan usar los estudiantes tienen que turnarse. Que ellos les había tocado de 12 de la noche a 2 de la mañana el laboratorio de química. ¿Sí? Y no entendían por qué a mí me parecía tan sorprendente, a mí a los mexicanos que íbamos en ese grupo, nos parecía tan sorprendente, ¿no? Que cruzaran una ciudad de noche, a las 2 de la mañana, a minifalderas, adolescentes. Y yo les decía, Chaga, ¿cómo les explico a estas muchachas que yo vengo de otra sociedad? donde ser mujer en la noche y cruzar un parque con minifalda tiene una cuota de riesgo altísimo. ¿Cómo les explico a estas chavas todo eso? Para las dos de la mañana, a dos y media, además, pobrecitas, ya se querían ir a dormir. Y me quedó la herida clavada. Sí se puede convivir en una sociedad en términos de desaparecer ese nivel de cuota de violencia brutal. ¿Cómo le explicas a un sindicalista español del sector metalúrgico, con el que estás discutiendo hace dos años, que el sindicato petrolero funciona de cierta manera? Y entonces te dice, bueno, pero es un sindicato, ¿no, tío? Y tú dices, puta madre, ¿cómo le explico a este güey que de Deschamps, el dirigente nacional del sindicato petrolero, se está construyendo una casa en Acapulco de 16 millones de dólares no mames no es el, el gerente de una banca internacional no es el primo pendejo de, de la reina de Inglaterra es el dirigente de un sindicato de trabajadores de en México diríamos ¿quién pompó? ¿de dónde salen? esas cantidades exorbitantes y ¿cómo le explico a este cuate? que a partir de los años 60, el sindicalismo charro en México se vuelve una constante amparado por el gobierno y se va creando una estructura de control con su equivalente de corrupción a grados verdaderamente impensables. ¿Cómo le explico a un sindicalista del metal español, que son bastante cerrados además, ¿eh? No creas que es fácil discutir con un, con un metalúrgico de línea dura cachupín. ¿Cómo le explico que la hija de Romero de Santos, una vez viajaba en avión y reservó dos asientos pagando el sindicato a la hija, que era una adolescente de 15 años, y los dos asientos, uno era para ella y otro para su osito. Hazme, cabrón, un favor, ¿cómo, ¿cómo puedes explicar estos niveles de irracionalidad absoluta, de abuso del poder, de corrupción sin límites? No hay límites. ¿Sí? ¿Cómo es posible que les pueda explicar que ese güey no solo no está en la cárcel, sino que hace horas estaba tomado de la mano de Midmeade Mid este, apoyándolo en su candidatura? ¿Cómo explicas la, la continuidad de irracionalidades que invaden nuestra vida cotidiana desde todas las esquinas? ¿Cómo explicas que la mitad de los gobernadores de este país están persegu perseguidos por corrupción y la otra mitad no lo están porque hay pactos oscuros en las profundidades del sistema impidiendo? ¿Cómo demonios puedes explicar y a quién le explicas que te crean este, estos día a día de la condición de ser mexicano? ¿Cómo? ¿Cómo le, explicas? ¿Cómo le explicas a un, a un gringo uh, inteligente, que los hay, no muchos, pero los hay, uh, que es cartógrafo, cosa que me sucedió en la feria del libro en Nueva York, uh, ¿Por qué el metro de carretera en Tabasco costaba en su construcción, digamos, un peso al metro? o mil pesos son, si era construcción de la, del ayuntamiento local si era estatal ese mismo pinche metro de carretera porque la carretera esta de la que estoy hablando es una carretera que conecta municipio con estado con la carretera nacional que va de Tabasco a Veracruz ¿cómo le explicas que el metro si lo hacía el municipio cuesta 10 pesos si lo hacía el Estado cuesta 30 y si lo hacía la Federación cuesta 50 el mismo pinche metro o sea, ¿cómo le explicas esta magia de los números que es absolutamente mexicana? ¿sí? y entonces tienes que decirle no, mira ah, cuando construye la Federación los desvíos del presupuesto se producen desde el origen por ejemplo se presupuestan 100 millones de pesos, pero se despresupuestan 70, porque 30 se van quién sabe dónde en un desvío presupuestal. Entonces tienes que construir el metro con 70% del dinero. Pero además, la constructora que está en convivencia alegre con el gobernador de Tabasco, Famoso Núñez, a... negocia con él una mordida. Para sus fines políticos, o sea, para mantener sus estructuras de poder, digamos del 10%. La constructura para <coughs> no perder el gran negocio, con el 80% que le queda, porque ya se le fue un 10% de mordida y, y un, 10 de, un, un, un 20% de super, eh, presupuestación o un 30%. Un 10 de movilidad con el 60% que le queda, no ejerce la obra, no la hace, subcontrata a empresas más chicas y se queda con un dinero por subcontratar, lo cual es ilegal. Entonces, ya te queda nomás el 50% del dinero que iba a costar esa carretera. ¿sí? Estas empresas más chicas uh, tienen compromisos más chicos, por ejemplo. Uh, en este tramo de carretera tengo que hacer un desvío de dos kilómetros para la derecha y regresar para tocar un rancho de pollos de un diputado del PRI le voy a hacer su carretera pero no solo uh, tengo un convenio con la CTM local que pone el sindicato al que tengo que hacerle un mochi total para no hacerle demasiado larga uh, esa obra se ejerce con el 15, 18% del dinero presupuestado. Y va a ser una obra de mala calidad, porque van a meter más arena que cemento, no va a estar, no va a estar bien organizado uh, la, la, el peraltado, a uh, las primeras lluvias se le van a llevar la chingada, los bordos no están bien construidos, y en Tabasco, región de permanentes inundaciones, los desbordes de los ríos destruyen. Total, que esa obra va a tener que volverse a hacer, tres años después, porque se hizo mal. ¿Cómo le explicas al cartógrafo gringo que te, te sigue muy serio cuando tú le das los datos y anota en un papel? ¿Y, y dónde estás, carretera? Dices, mira aquí, el pinche plano. Va de Comalcalco a la carretera general. Ah, ¿Y tú cómo lo sabes? Porque hablé con los compañeros que hicieron la construcción, hablé con el ingeniero que estaba ahí que decía, no entiendo nada de lo que está pasando. Esto es el esto es el Chicago en la época del Al Capón y él decía, no, pero no se puede, decía el gringo no mames güey, no eres mexicano, por eso piensas que no se puede ¿Sí? se puede y más todo el sistema está articulado y teñido por una combinación maligna que tiene viejo tranco en la historia de México se genera en niveles de organización profunda en el gobierno de Miguel Alemán en los 40s uh, y al grito de uca uca el que lo cuente se lo emboluca ¿no? uh, y es el problema de la construcción de una burguesía que no tiene calidad de emprendedores sino que mama del aparato del Estado en términos de corrupción alimenta económicamente su poder para construir más poder político para seguir una carrera de saltos que los lleva de gobernador estatal a senador de senadora a miembro del gabinete nacional bla, bla, bla, bla, bla, y que baja hasta el cargaportafolios 17 o el lamehuevos 18 que es el cargo más bajo en la escala de la burguesía burocrática que gana dos mil pinches pesos no pero que tiene la esperanza de no cuando el licenciado chingue yo, yo haciendo con él ¿No? Y yo voy a hacer la Megoro 6, que es categoría superior, y el carga portafolio se aspira, va a cargar el celular, ¿no? y ya chingué. Ah, esta, esta construcción ideológico, política, económica, ha devastado el país, lo ha hecho pedazos. Ah, porque viene acompañada de multitud de cosas, por ejemplo, la impunidad. ¿Quién hoy de ustedes se puede sentir seguro en un juicio en México? Cuando la estructura judicial viene de arriba hacia abajo, está señalada con el dedo. Cuando no existe investigación. Hay una estadística que a mí me gusta usar, que es aterradora, que es la siguiente. Si tú pones una panadería en este país, tienes 26% de posibilidades de triunfar. ¿De dónde sale la estadística? De los datos del INEGI. ¿Cuántas panaderías se fundaron en México en el año? ¿Cuántas supervivieron? después de tres o cuatro o cinco años. 26% de triunfar. Si cometes un crimen en este país, y de nuevo son las estadísticas oficiales, ¿sí? tienes 92% de triunfar. No vas a ser detenido por el crimen conquista. Y de ese 8% de detenidos, yo me pregunto, ¿cuántos son inocentes? ¿A cuántos se les arrancó la culpabilidad con tortura? ¿Sí? ¿Cuántos forman parte de un manejo ilícito? en el que los verdaderos culpables se taparon con inocentes. O sea, ¿para qué chingados pones una panadería, dedícate al crimen? ¿No? Y esa es lógica del sistema. ¿Cuál ¿No es el problema? En que muchas veces disasociamos lo que nos pasa en la vida cotidiana de las cosas que suceden en el macroestructura. De, de Luca Uca, el que lo encuentra en Boruca, y de la burguesía burocrática, y del sistema neoliberal desatado, y de la corrupción como fenómeno amalgamador de todos estos elementos. Se nos va, no lo vemos. Y entonces de repente dices cosas como: chinga, Juanito quiso entrar a estudiar al poli y es rechazado. Y no estableces la relación directa entre ese hecho y la venta en la reforma energética. De la explotación petrolera, que disminuye los ingresos vía Pemex de una manera drástica, que disminuye en el presupuesto global los ingresos destinados a la educación superior. O sea, no encuentras la correlación entre Juanito no pudo entrar al poli, ¿sí? Y la reforma energética. Pero está, no es misterio, ¿sí? No encuentras la conexión entre por qué este, el fondo de retiro de los profesores de la Universidad Veracruzana un día desapareció. No estaba mi banco, la cuenta no tenía dinero. ¡Ah, chinga! Y entonces no encuentras la correlación entre eso y el gobierno de Duarte que se había chingado el fondo de retiro de los profesores de la Universidad Veracruzana y no encuentras la correlación directa entre eso y los fondos negros de campaña de las elecciones de Peña Nieto y al no encontrar esta conexión el hecho de que de repente vayas por tu fondo de retiro y te den puro camote no es un mal de sistema es caíste en el lugar equivocado ibas pasando y te chingaron el accidente está presente en tu vida y compañeros tengo que informarles no hay accidentes o bueno, sí los hay pero no en estas dimensiones. Lo que hay es un proyecto de nación construido por los hijos de Alibaba, los 40 pinches ladrones y otros 4.000 hijos de la chingada amigos de ellos. Hay un proyecto de nación articulado, ¿sí? Que te lleva de uh, el joven este, Anaya, hoy candidato presidencial panista, votando el pacto por México, en su origen, ¿sí? que te lleva a ministro de Hacienda Priista, que ni es priista porque ya ni sabe qué es el güey llamado Meade, que de repente pacta con Rosario Robles los desvíos de fondos sociales hacia las campañas del PRI. Al mecanismo de la construcción de esta estructura burocrática de poder corrupción donde se vincula todo. Que te lleva a preguntas verdaderamente absurdas que ¿por qué Calderón, era muy pendejo, sí, bueno, respuesta sí, no se preocupe casi siempre la respuesta sí, ah, pero aparte ¿sí es muy pendejo, ¿por qué le declara una guerra al narco? Y entonces correlacionas Calderón viene de unas elecciones que perdió, en las que cometió un fraude, que se negó a abrir las casillas para demostrar que había ganado, que más fácil que abrir las casillas, ahí está la prueba de que gané, si sí, ganaste, con el punto ciento de ventaja sobre López Obrador, y esas, esas boletas electorales fueron quemadas por el ejército dos años después. Bueno, pues para tapar ese hoyo, le declara la guerra al narco. Y entonces te surgen pues unas ocho o diez preguntas. Si el sentido común te acompaña, si estás apendejado viendo la tele, y Lerón le declaró la guerra al narco, pinches narcos, el oh, presidente, ¿no? El legítimo presidente, el legítimo ¿tú chingada madre, madre, vienes de un fraude electoral, transparente, evidente. ¿Sí? Bien. Diez preguntas te surgen, si tienen sentido como... Ah, ¿por qué nosotros le tenemos que declarar una guerra al narco si ese es un problema norteamericano y no mexicano? Es las necesidades de consumo de la sociedad mexicana las que crean el fenómeno del narco. El narco es una estructura comercial paralela como todas las estructuras criminales cuya función es depositar droga en Estados Unidos y cobrar en dólares. Ergo, ¿por qué es nuestra pinche guerra? En un día hubo 67 muertos en Ciudad Juárez, uno en El Paso, Texas. ¡Ah, chingada! El Paso, Texas está a cinco metros de Ciudad Juárez. ¿Cómo la, la oleada de violencia se produce de esas dimensiones en nuestro lado y de cero dimensiones del otro lado? Bueno, ¿Cómo demonios Calderón? En lugar de declarar una guerra al narco, no se paró frente a los gringos y les dijo, es tu guerra, güey, échatela tú. Nosotros apoyamos, pero es tu guerra, no la nuestra. ¿Sí? Y pon los muertos de aquel lado de la frontera, no de este. ¿Sí? Y detenga las redes, son las mismas. En aquel lado, no de este. No, Calderón va y le dice a los gringos, les voy a regalar una guerra contra el narco y le dice a la población les voy a regalar una guerra contra narco mexicanos primera pregunta segunda pregunta tú puedes ir a una guerra sin un eh, eh, eh, sin un nivel de información profundo o sea, tus servicios de inteligencia no te dijeron quién chingados era el narco dónde estaban, qué poder tenían, cómo operaban ¿sí? bien al paso de los años descubriremos que los servicios de inteligencia del gobierno del Calderón estaban penetrados por el narco eran narcofuncionarios, procuradores, investigadores, jefes de policías judiciales. Y entonces, entonces esos servicios de investigación dirigieron la guerra contra el narco, esta banda contra esta otra. Fue el método de pegarle un palo a un avispero. ¿Qué logra? Logra la fragmentación de las bandas y aumenta el número de narcos. ¿Y qué pasa cuando aumentas las estructuras defensivas de un cártel mafioso? pues no, ni más ni menos que lo que pasa es que se multiplican si necesitabas 50 sicarios para operar una red en pleno conflicto con la banda del lado, con no sé quién con los que te echan encima con el ejército de la marina, pues reclutas 200, pero ¿qué haces con esos 200 cuando pasa el momento punta de la confrontación pues les das empleo, ya los tienes ahí y entonces, narcomenudeo no solo, narcomayoreo no solo derecho de piso a cobrar los tres metros secuestros pres, trata de blancas tráfico de indocumentados la red criminal se expande a tocar otros espacios de la sociedad para esto en medio de todo este conflicto los, las bajas colaterales <coughs> mira que son culeros tuvieron que traerse el término de la guerra de vietnam para establecer el problema de cuando matas a un inocente qué pedo ¿Ah? no es una baja colateral no mames, se llamaba Joaquín Martínez, era albañil, iba en la parte de atrás de una camioneta y le metieron en un fuego cruzado la policía del ejército, 30 balazos, y le pasaba al chavito que traía al lado. Baja colateral, sin responsabilidades. Bien, pero sigues haciendo preguntas. Ah, Vas a enfrentar a una fuerza estructurada con alto nivel de capacidad de combate. Y entonces, bueno, ¿de dónde sacan las armas? Tardó un año el gobierno de Calderón en pedirle al gobierno gringo que detuviera el tráfico de armas en la frontera. Y le dijeron que no, porque ¿cómo chingados vas a violar el derecho sagrado de los gringos a comprar en una pinche tlapalería municiones de 30 milímetros? Pero no solo eso, en el tráfico llegaron a tener... Y tiene alguna de las bandas, misiles Steam, de los que te tumban un pinche helicóptero. ¿Sí? Y sigues haciendo preguntas. ¿Cómo es posible que para enfrentar un fenómeno como este no hayas desarrollado a nivel de profundidad un sistema judicial? Pero no, el sistema judicial estaba podrido. El que pagaba se iba. El que tenía amigos se pelaba el juicio estaba mal hecho técnicamente los procuradores valen para pura sombrilla y entonces, entonces se dan fenómenos como el que contaba el otro día Pepe Reveles maravilloso periodista que ha investigado estos temas en seriedad y profundidad contaba que el pozolero ¿se acuerdan del pozolero? sonó mucho, era uno que hacía pozole cadáveres su función era des desaparecer cadáveres por la vía de hervirlos, mismo que había pasado de ser vendedor de carnitas a, a desaparecedor de cadáveres. El pozolero está en la cárcel porque se difuminó 100 cadáveres, pero los que le llevaban los cadáveres al pozolero fueron detenidos y acusados, no de asesinato, no de 100 asesinatos, fueron detenidos y acusados de portar armas de uso exclusivo del ejército. Cumplieron dos años y están libres. Y tú dices, el pozolero sigue en el bote, pero los que le llevaban los muertos, o sea, pusieron en la casa de los cuates, que lo único que saben es asesinar. No tienen mayor relación con la vida, el conocimiento, la formación, que el asesinar y pues sigues haciendo preguntas sobre la guerra contra el narco y luego dices, ok, sale, cárceles, bla, bla, bla, bla, y dices, no puede ser, es posible, ¿a dónde nos conduce Calderón a una senda sin salida que quién sabe cuántos cientos de miles de muertos ha producido en estos últimos años? Que quién sabe qué desastre en materia de seguridad, que quién sabe cómo ha expandido al crimen organizado en lugar de recluirlo o minimizarlo. Donde quiera que toques el fenómeno, lo macro, lo micro y tu vida cotidiana pues van entrelazados, ¿sí? se van uniendo. Ah, mi primo José Luis tiene 15 años y 16 para cumplir. Estudia prepa. Y, pa, pa, pa, pa sobrevivir. Ay, y para sobrevivir para y para sobrevivir agarró un empleo en el Oxxo en el 7-Eleven, en una farmacia ¿ok? sale ¿cómo le pagan? primero uh, no tiene antigüedad puede estarse un año en el 7-Eleven y no tiene antigüedad porque lo contratan por contratos cortados lo contratan de lunes a jueves y luego el jueves lo corren o le dan descanso. Uh, entonces, la existencia de la fórmula legal, la semana de siete días en la que cobras siete días por trabajar seis o cinco y medio, los 44 horas semanales, desapareció con estos sistemas de contratación, porque al, al no generar antigüedad, al no tener contrato permanente, no tienes... Uh, no vas generando antigüedad en el empleo y por lo tanto no tienes derechos pero no solo te quitaron ese derecho ¿sí? resulta que también te quitaron las vacaciones porque si no trabajas un año completo en un lugar no tienes derecho a los 20 días de vacaciones pagadas compañeros ¿Sí? forma parte de la legislación laboral básica que construyó este país a lo largo de 100 años de luchas tremendas 150 años de combates. Uh, Aguinaldo. Vacaciones. El Aguinaldo. Mi pobre primo. No va, no va a tener. Nunca. Cuando le digas Aguinaldo, te va a decir. Ah, es el nombre de un futbolista filipino que juega en el Real Madrid. No mames. La palabra Aguinaldo va a desaparecer del lenguaje de todos ustedes. sino no paramos a culeros. Dentro de... Tres o cuatro años, si no los detenemos, la palabra aguinaldo ya no forma parte de tu lenguaje. ¿Sí? Aguinaldo, vacaciones, antigüedad, semana recortada, jornada de, de ocho horas. Vayan y pregúntenle, si no es que algunos de ustedes forman parte de esta cadena de producción y tienen subempleos, ¿entienditas? Este, ¿Cuánto se trabaja? ¿Ocho horas? ¿O nueve? ¿O nueve y media? ¿O diez? más la agravante de que una sociedad con conflictos de transporte te suma al horario laboral dos o tres horas más, con lo cual estás al final metido en una jornada de 13 horas chinga, ya ni el porfirismo y el retorno a formas de esclavitud se ha atrevido a tanto. ¿Y qué? ¿Y entonces de dónde sale ¿Del, del libre juego del capitalismo neoliberal? No, carajo, sale de eso evidentemente pero sale de una combinación, las reformas a la ley federal del trabajo aprobadas por el PRI, el PAN y el PRD hace tres años, no, cinco años, no, se las dieron a Peña Nieto antes de que entrara seis años, que permiten los contratos temporales, las outsourcing, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que viene detrás escondido, que es toda esta normativa de nuevo tipo laboral que hizo desaparecer derechos, la conexión entre la pequeña historia, la de tu primo José Luis, la gran historia, el comportamiento de todo el pequeño comercio que atenta además contra las estructuras comerciales populares, como el mercado, etc. ¿sí? Ah, que combina con el gran comercio, que es el sector que más ganancias ha tenido en México, en este país, y combina con una casta política de Luca que ha estado trabajando para que esta ley prospere y se establezca bueno, hay una reforma a la ley del trabajo todavía peor que la que tenemos ahora con más agravantes, más pérdidas de derechos ¿por qué no está promovida? agárrense por la Crom, compañeros por un sindicato a través de diputados peristas de la propia Crom y estaba a punto de llevarse a las cámaras para que se aprobara con lo cual nos obligaría a todo un trabajo de reconstruir vuelvo al origen de esta conversación en este país, en esta ciudad a una cuadra de aquí robar un gansito marinela en una tiendita causa dos meses de cárcel si ¿Sí te cacho no pagar salario mínimo cero díganme ustedes cuál es el delito más grave entre los dos que le he mencionado robar un pinche mancito marinera, que por cierto no se lo recomiendo porque la calidad ha bajado enormemente, la mermelada ya no es la misma y tiene menos chocolate que de costumbre. Uh, y además están promovidos por uno de los tipos que dijo a sus obreros no voten por López Obrador, es un peligro para México. Un peligro para mí, eres tú, que además de bajar la calidad de los mancitos marinera, ¿no? el famoso servicio. Qué gentuza, ¿de dónde salen, chingada? ¿De dónde salen? ¿De qué, de qué closet del Averno ha salido esta.? esta no? Son una pura pinche lado oscuro, todos estos güeyes. ¿Los ves fijamente? Nada, son lado oscuro, seguro. ¿Sí? Todos están haciendo notas en papelito para que los contrates de extras en la próxima versión de Las Guerras de las Galaxias, ¿no? ¿Alguien tiene agua que no quiere pechar mi coche? Ah, quien ya. Muchas gracias. Estaba a punto de incendiar cosas que suele hacer con frecuencia en una conferencia. Lo chiquito, lo macro, la conexión, el sistema, los efectos de rebote. Bien. Y todavía te encuentras por ahí a uno, estudiante universitario, que te dice no, yo voy a votar por Anaya porque el Obrador es un peligro para México. Es decir, no mames, O sea, no mames, de veras, de dónde has sacado energía mental para juntar tres neuronas y que produzca tal cantidad de babá, babá, babos, babosadas. Se presentan los candidatos del Frente Conservador, PRI, PAN, PRD, como la solución. Y uno los mira fijamente y a sabe. No es que yo sea muy de izquierda, que sí soy, uh, no es que, es que no me pueden venir a decir que ellos son la solución, porque ellos cocinaron el problema, son cómplices en la construcción del estado en el que estamos viviendo, cómplices profundos, nada de actores secundarios, ¿sí? Y entonces dices, hasta aquí llegaste, bien, es el marco de estas elecciones, no el otro, no él, no él. López va a ganar. Pues mejor voto ya por él, porque así por una pinche vez en mi vida voto por alguien que gane. No. Uh, no. Uh, le te... López está bien, pero hay que tener cuidado, porque México va a ser como Venezuela. No mames. México es peor que Venezuela fácil en estos momentos. Vean la tasa de criminalidad de Venezuela, compañeros. Y vean la de México. Se mueren del espanto. Vean el rechazo a estudiantes universitarios en Venezuela y vean el rechazo en México, se mueren del espanto. Vean la estructura de salud de Venezuela, ¿sí? con el médico de barrio en Caracas, y vean la de la Ciudad de México desbordada por todos lados. Digo, no es que yo sea un apasionado fanático de la manera como ha conducido Maduro este, el proceso venezolano, aunque sí Chávez me caía mejor, aunque no sabía nada de Pancho Villa y lo regañé una vez en una feria del libro. Porque yo le dijo, dijo, Paco Taibo, yo sé cómo eran las cargas de caballería de Pancho Villa, me las explicó y le dije, no, no eran así. Yo fui el que escribí el libro, usted nomás es, es coronel del ejército y estudió en la Academia Equivocada, ¿no? Las cargas, pero bueno, aparte de mis discusiones con Chávez, no es que sea fan del modelo de Maduro pero en un país sin producción agrícola que dependía de la cuota petrolera la crisis era inevitable, sobre todo si dejas que la oligarquía te controle la distribución de los bienes de primera necesidad entonces, si alguien quiere estudiar el fenómeno de Venezuela, pues nos sentamos a estudiarlo seriamente y no andar agitando México va a ser peor que Venezuela y no mames, güey vete a dar un pinche paseo por, por Tamaulipas vete caminando de... De, de, de Victoria a Reynosa, a ver si llegas, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, qué, qué rollo? O oh, Andrés Manuel y los rusos, está chingón, Andrés Manuel Lovich, el oro, oro soviético pinche Putin, si da oro a alguien será a la Barrales, man, ¿no? por favor, este, ¿de dónde? Entonces, eh, este clima de, de campaña negra, de desconcierto, yo creo que ahora sí no pegó, francamente no pegó, porque se sumaron elementos. Primero el hartazgo. Segundo, la prueba no quizá razonada, pero sí personal y visceral, de que el neoliberalismo no sirve como modelo económico, de que tú no desnacionalizas Fertimex cuando es una empresa que ofrece ganancias para darse al capital privado porque así va a funcionar mejor no mames ¿Sí? lo que va a funcionar mejor es la subida de los precios del fertilizante en manos de los privados porque cuál es la lógica de lo privado sin ánimo de, de, de exorcizarla y, y, y demonizarla la lógica de lo privado es la lógica de la máxima ganancia o sea yo invierto para obtener la máxima ganancia esa es la lógica del capital entonces decir de repente, pongamos en manos de lo privado la electricidad. Uh, pues no, la electricidad es un servicio público. Llevar luz a este cerro no es rentable económicamente, porque el costo del trazado de las líneas, los transformadores, bla, bla, bla, la mano de obra, cuesta mucho más de lo que los 32 habitantes del cerro van a poder pagar en los siguientes seis años. ¿Sí? Pero, ¿y quién dijo que la palabra rentable está asociada a lo mercantil? ¿En qué momento nos convencieron de que lo rentable es un problema de pesos y centavos? No, señores, lo rentable es un problema social. Es rentable llevar la electricidad a los que no lo tienen, de un, a partir del de derecho a los servicios básicos que tienen los ciudadanos por vivir en el país en el que viven y los que pagamos más por la electricidad financiamos a los del pueblo que toda madre, menos mal que eso sí tiene sentido, tiene sentido que mi recibo traiga 13 pesos más porque le esté dando luz a una comunidad perdida en un cerro eso lo, lo admito me gusta chingar lo que me preocupa es mis 13 pesos de luz a la bolsa de qué pinche funcionario ¿no? y de si mis 13 pesos más de gasolina se los está llevando este, el osito de... de es la hija de. De Champs. De Champs. Pinche osito, lo tengo medido ese pinche osito. Me, me cae de y que algún día me lo voy a rechinar y voy a hacer una quema del osito de la hija de Champs. No, ni más, pinche osito. Veanlo fijamente. Hay solo una foto, se ve de lado el pinchosito Pero seguro que va a tener unos pinches colmillos así, dientesotes, el puto osito. Ah, es un osito que viene del lado oscuro, hombre, el pinchosito Sentido el humor, compañeros. Sentido el humor. Una izquierda sin sentido del humor, ¿saben lo que es? Es lo más parecido a la derecha que hay en el planeta. Triste, aburrida. Optimismo. ¿Por qué optimismo? Pues le voy a dar el mejor consejo que puedo dar en una charla como esta. Acéptenlo como un regalo de mi parte. Los pesimistas entre los que debe haber un chingo porque por eso son mexicanos y es como cultivo del pesimismo sufren antes durante y después los optimistas sufrimos nomás después chingazo, es de sentido común es de sentido común no, pero quién sabe qué va a pasar, a lo mejor perdemos eso piénsalo, cuando perdamos ¿sí? hoy, ¿qué pensemos? hoy pensemos en el camino del conflicto electoral, sin que esta sea la solución a todos nuestros males, ni mucho menos, se abre una puerta para romper la carretera que cuesta diez veces más, para fumigar el pinchocito de peluche de la champ, para que haya inspectores de trabajo que vayan a las farmacias y digan salario mínimo, güey, ¿Sí? para que se modifique la ley que hace que el gansito implique dos meses de cárcel y el salario mínimo no pagado, no para que compañeros de esta universidad dotados de credenciales temporales puedan visitar la zona fabril de, del norte de, de Xochimilco obligando a que coloquen filtros contra la contaminación de las empresas reportando las que no la hagan para que se cierren el cambio está a la vuelta de la esquina Qué tan grande no lo sé pero de qué es posible, es posible y esa es la buena noticia hasta ahora en el discurso de la izquierda que a mí no me gustaba nada porque era como muy entre retórico y demagógico no, aquí trabajar con verdades tangibles ah, vamos a construir una patria para nuestros hijos pura madre, que la construyan ellos ¿sí? vamos a construir una patria para cada uno de nosotros vamos a asumir la responsabilidad personal que tenemos cuando nos despertamos en la mañana vemos el pinche espejo Vemos al monstruo de Frankenstein que nos me da de allí y que nos diga, ¿te la juegas? Y la respuesta es sí. Vamos a cumplir el compromiso que tenemos como ciudadanos de un país con el resto de los ciudadanos del país. Vamos a hacer el cambio nosotros. Y desde luego los marcianos no van a estar en el campo. Los marcianos están en el otro lado. Forman parte del lado oscuro. Porque nosotros, y con esto termino, compañeros, somos el lado luminoso en tiempos como estos. Siéntense contentos. Abrimos una ronda de participaciones, preguntas, intervenciones, el micrófono está abierto. ¿Qué, ¿Qué inquietudes nos deja este compromiso de mirarnos al espejo cada mañana? ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere compartir alguna experiencia? ¿No? ¿Están eh, bajo ¿Sí? Permítenos un segundito, Ángela. Sí, sí, sí, claro. Jálale. Aquí está el carro. Dale, dale. Gracias, compañero. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Mi nombre es Ángela. soy de la carrera de psicología. En el trimestre pasado habíamos hablado sobre este tema. Y la duda de muchos es, por ejemplo, con Andrés Manuel. En su gabinete, este... Sí, ¿verdad? Eh, tiene a varias personas que tienen un Entonces, mucha gente he visto que tiene todavía ese inquietud de saber qué va a pasar si llegara a ganar él y con todo el gabinete que tiene Sí, yo creo que es correcta la duda. Es correcta. No tiene por qué gustarte. Andrés creó un frente en lo más amplio posible para ganar estas elecciones. Y se movió un frente hacia la izquierda y hacia la derecha. Y en este proceso sí. llegaron gentes que algunos no nos simpatizan. Mejor me callo la pinche boca porque no es el momento para decirlo. Uh, pero son contadas. Lo que hay aquí son 30 millones de mexicanos votando. Uh, y bueno, si tienes dudas, yo creo que las dudas son importantes, son válidas, hay que mantenerlas. Piensa el siguiente paso. Andrés Gann va a crear gobierno y nosotros vamos a crear gobierno desde abajo la sociedad va a decir, queremos que se acarre la guerra contra el narco, Queremos que se reabra el, el, el, la investigación sobre Ayotzinapa. Queremos que, se vuelva, que vaya para atrás la ley federal de trabajo y que desaparezcan los contratos de outsourcing. Queremos que la política de salud esté dirigida hacia el médico de barrio. O sea, ¿la sociedad no tiene opinión en este nuevo gobierno? Andrés va a recibir millares de presiones desde la derecha. Y desde abajo y desde la izquierda no va a haber petición, proposición. Entonces, ah, es correcto tener dudas. El que no tenga dudas, puta madre, el que se vaya a Australia a vivir eh, haciendo surfing. ¿sí? No mate. El problema es poner las dudas en su momento, en su tiempo y en la acción. ¿sí? Yo te respondería a eso. Y no te diría más porque ya me tienen demasiados líos en estos años ya censura esa parte José Ramón aparece un bench de reforma diciendo Paco dice <risa> vamos a expropiar. Le vamos a expropiar es chistoso ¿saben dónde salió la historia? en una conversión como esta yo decía en el hipotético caso de que Andrés gane en el hipotético caso de que algunas empresas amenazan con salirse del país si no le responde a sus demandas la misión no de Andrés de la sociedad, es decir, expropia o sea, yo uno proponía expropiar la expropiación está consagrada en la constitución se define como un acto de interés nacional es un mecanismo defensivo de una sociedad ante los abusos del poder la gran expropiación de este país pues, es la expropiación petrolera y cómo se produce se produce a partir de las empresas están en huelga, los trabajadores uh, pierden la huelga el sindicato tiene razón, se va a la Suprema Corte, la Suprema Corte falle en contra de las empresas y las empresas no reconocen la Suprema Corte, ¿qué le queda? a ¿Cárdenas? Bendito sea Lázaro Cárdenas, buen Hola, ¿qué tal? Primero que me hace un placer escucharte. Eh, y bueno, eh, mi, bueno, voy a empezar con lo que dijiste al principio, que es más fácil tallar un único de madera que reconstruir un país. Y en ese sentido lo que te lo que, que pregunto es, ¿por dónde? ¿Por qué, creer, ¿Por qué creer en un sistema electoral como el INE? ¿Por qué creer en las votaciones todavía? Cuando hemos visto fraude tras fraude tras fraude. ¿Por qué creer todavía en un sistema político que de verdad nunca mira hacia abajo? ¿Por qué creer en ello? ¿Por qué, por qué aún seguir creyendo en ello? Eh, yo personalmente, como lo dijiste al final, soy una persona que se para todos los días en el espejo y dice ¿Quieres que chingar y chingar el doble, por ti y por los que están contigo. Va, no, no sé, sí. potente. Ah, ¿por qué creer? No creas. El fraude viene, compañeros. Y el fraude en el que están involucrados de manera profunda, desde luego, en el DF, el PRD, es increíble lo que han estado haciendo, increíble. ¿De dónde se están usando los fondos de la reconstrucción del temblor para financiar campaña negra de Te Regalo, una lavadora? Ah, ¿Eh? de todo, están soltando dinero de donde lo sacan el fraude viene en términos de la pelea en las casillas para que una casilla que no esté vigilada de repente tenga mil votos en PRI ¿sí? que nunca se produjeron y el fraude yo creo que también viene por parte de una parte de la estructura del INE que no es confiable, lo ha demostrado una y otra vez ahora, ¿por qué confiar? respuesta, no, no hay que confiar, para nada ¿Por sin embargo sí dar la lucha electoral? Porque es una coyuntura en la que millones de mexicanos van a participar, no nos podemos dejar solos. En nombre de... No, pero yo tengo dudas de que un sistema como este me vale madres. Hay millones de mexicanos que quieren cambiar. Y además porque la intención de intentar cambiar este país por la vía pacífica es chingón. Cada vez que han producido fenómenos revolucionarios de minorías, han sido masacrados. El pueblo ha puesto a los muertos. ¿Sí? entonces tratemos de llevar al límite la posibilidad del cambio por la vía pacífica por lo menos abrir la puerta de este cambio ah, en ese sentido, a la pregunta de por qué hay que confiar no, tenemos 10 días de campaña a convencer a todo el mundo ¿sí? que podamos tenemos unas elecciones a estar en las casillas, a vigilarlas a impedir los carruseles en la medida en que podamos a documentar, a retratar, a inhibirlos, a meterles miedo, a jalar al policía y decir, oye, voy güey, estos es delincuentes de electorales, el pinche policía se es ese pendejo, no, joven, no, como si no, no? le pago su salario, venga y corre a sus güeyes que están tratando de comprar votos a una cuadra de la casilla, ¿no? Luego, las sábanas, cuidado, que el registro de las sábanas es clave, porque es lo que verdaderamente se votó, para que no aparezcan sábanos fantasmas. Luego, la pelea contra el electrónico, ¿sí?, y luego, la victoria si hay, y la lucha postelectoral. La teoría de Andrés, que yo creo que tiene sentido, no está jalada de los pelos, es si los desbordamos el fraude tiene límites. O sea, el fraude da para 4 millones de votos. Si les metemos 14 de ventaja, los desbordamos y no les da creo que tiene sentido que los personeros y las voces de la derecha ya están diciendo Andrés va a ganar. Y ya están en la política que lanzó Krause hace una semana de, bueno, ya que Andrés va a ganar, chíngenselo en las elecciones del Congreso, no, para que esté en minoría en el Congreso. O en la, o en la asamblea del DF para que Claudia no pueda ejercer a plenitud el poder. Ah, yo creo que, que hasta ahí están convencidos. Sus números deben decir lo mismo que dicen los nuestros que el desborde va a ser muy potente. Regreso a la pregunta de ¿por qué vamos a confiar? No, ni más, no confiemos nada. Pero intentemos llevar al límite la posibilidad de un cambio pacífico. ¿Quién más, compañeros? Adelante, sin inhibiciones. ¿Comentarios también, se pueden. Aquí está el micrófono abierto. Adelante. Bueno, yo soy estudiante de administración y me gustaría preguntar su opinión acerca del 55% del agua el día que exactamente fue el partido de fútbol el maravilloso milagro de que ganamos ¿Qué piensa al respecto? De hecho se informó y fue exactamente al mismo tiempo que sufié el partido Sí, yo creo que formaba parte de una campaña que viene de lejos ¿Qué van a hacer? el gobierno de Peña Nieto y los partidos del bloque reaccionario, las fuerzas de los curas, van a tratar a lo largo de este tiempo de imponernos situaciones. Es mucho más fácil, teniendo mayoría en el Congreso, echar para atrás la ley de playas, ¿sí? que la echas de un plumazo para abajo. ...que si no tienes mayoría en el Congreso... Donde tienes que, ...lo que tienes que hacer es desde la presidencia... ...los gobiernos estatales... ...limitar las partes más envenenadas de esa ley... ...no, la ley de playas... ...ustedes ni se enteraron... ...pero Beltrones hace cuatro años... ...la impulsó en el Congreso... ...es una ley que permite... ...que la propiedad... ...se extienda hasta la línea de mar... ...anteriormente las playas eran federales... ...y no podían venderse a particulares... Por lo tanto, si eran de la federación, eran de todos chinga ¿no? Al permitir la extensión de la, de la línea de arena a la línea de mar, lo que lograron de la propiedad, lo que lograron es privatizar las playas. Le pueden poner el nombre después de los dos lados y esta es propiedad de este hotel. Fue una ley impulsada por la mafia hotelera gringo canadiense y por las mafias gachupinas de, de los consorcios hoteleros. Y se nos pasó en blanco, ni nos enteramos a qué hora nos quitaron las playas. Si tienes mayoría en el Congreso, la echas para abajo. Si tienes mayoría en el Congreso de un Estado, la minimizas. La reglamentas de tal manera que no los dejas privatizar. ¿sí? Uh, si tienes mayoría en un municipio, ¿no? o sea, dependiendo del nivel del triunfo, te va a permitir combatir esto en diferentes niveles. Puedes minimizar la ley de energía sin ganar en el Congreso una contraley. Por ejemplo, les vigilan los contratos, les reduces los derechos, aumentas el financiamiento de PEMES, le das derecho a PEMES a construir la famosa refinería y rompes los contratos de refinación. Hoy somos un país petrolero que consume gasolina norteamericana. ¿En serio? Sí, en serio. Mandamos el crudo a Houston o a Dallas vía oleoducto y nos regresan gasolina. Es como decía Andrés, y lo, la frase es muy buena, es como venderle un güey naranjas y que te venda jugo de naranja, añadiendo tecnología agregada de la mano que exprime. <risa> no mames. No, no. Cualquier banco del planeta le da a Pemex un crédito para hacer una refinería, se pagan en cinco años. Y dejamos de comprar gasolina y nos salvamos del valor agregado y no tenemos que estar apelando al gasolinazo para equilibrar los precios contra la gasolina. Si es de ABC, muchas cosas. Bueno, entonces, la pregunta es: uh, el agua. Ya llevaba mucho tiempo. Hicieron un proyecto piloto en Mexicali y le salió como de la chingada. La raza se le prestó y lo pararon. Ahora viene esta segunda proporción que es complementaria. Lo que pasa es que no es legal, es edicto, y entonces se puede echar para abajo muy fácilmente. Pero quieren crear los compromisos. Así como entre julio y diciembre, cuando ganemos, se van a robar hasta los pinches clips. ¿sí? Yo no sé qué uso le puedes dar a los clips. Si en cadenas 25 te les puedes meter por el culo. Uh, pero bueno, uh, más allá de estas perversiones, el Kama Sutra, estudió porque en la época del Kama no había clips. Este, uh, se van a ir hasta los clips. Va a haber un saqueo de lo público. Y va a haber la creación de compromisos, contrato firmado para que todos los lápices que se compren para los fondos de educación del estado de Puebla este, ya está firmado el contrato y es legal entonces sí, pero lo vamos a hacer para atrás. entonces se aproxima un estir y afloje de estos últimos 10 días pero va a ser mucho más intenso en el periodo de transición ojo porque a lo mejor tenemos que salir a la calle ¿otra participación? Sí. por acá Adelante compañero. Perdón. Okay. Gracias. Eh, una pregunta, ¿tú que conoces bien a Andrés Manuel? ¿Crees que se avecine un proceso de regeneración eh, nacional? Muy okay. independientemente de todo lo que implica la política mundial, la política económica de, en Latinoamérica, el Congreso. O sea, ¿crees que si sí podemos como entrar a un proceso de, de regeneración? Sí, yo estoy, yo estoy convencido que la puerta se abre. Sí, en cuanto ganemos la puerta se abre. Y de entrada, en mis sueños jarochos, condición particular de soñar, que se es, está soñando y suena la bamba, eso es un sueño jarocho, sonrían, chinga. Me creo que están acostumbrados a las conferencias magistrales, porque no mames. Uh, este, lo que digo es, si para tres cosas de entrada, que es corrupción batalla de adheridas, por arriba y por abajo contra la corrupción, detener la guerra contra el narco, sí, y uh, parar los proyectos neoliberales en la medida de lo posible e ir avanzando, rompiéndolos y deteniéndolos, si esas tres cosas se producen, estamos en un proceso de regeneración nacional, sin duda. Okay. La compañera aquí, Félix. Perdón. Y... Y luego por allá atrás. ¿Qué lleva tu pues no es muy simple, ¿qué haces cuando te desesperanzas? Ah, reesperanzas. A ver, compañeros, el desencanto definido en términos de diccionario, perdonen que apele al diccionario en un momento trascendente como este, ah, es un paso posterior al encanto. O sea, no puedes estar desenamorado de alguien si no estuviste profundamente enamorado de alguien. No mames. Paso uno, paso dos. Los que se brincan al paso dos, me cae que son unos mismos masocos profundos. ¿No? Estoy desenamorado. Si nunca le dijiste, güey. Digo, paso, paso A, B y C, que se entere. ¿No? Este, uh, Entonces... La filosofía del desencanto es el sumum del pesimismo. Si estoy desencantado no me ilusiono, si no me ilusiono, no me siento triste, no mames. Ya, mejor me siento triste desde ahora y entonces ya no hay bronca. Eh, el desencanto es un fenómeno pernicioso, pernicioso, producto de un pensamiento individualista muy jodido, que es lo mío, mi espacio, porque no compartes el encanto con los demás compartes el predesencanto, te presentas como sabio. Yo se los dije, culeros, estoy a salir de la chingada. ¿Qué pinche placer puede haber en pronosticar el mal él Va a ser peor, pues quizás sea peor, pero qué chingos placer hay en pronosticarlo. Me voy a casar mañana, pero me va a ir de la chingada. ¡Eh, eh, bueno, bueno, bueno, bueno. Ah, por cierto, sí me pasó a mí en el de... <risa> Yo sabía que me iba a llevar la chingada, pero fue la guerra, pues. lo, lo, lo que no vives, no, no está en el closet de lo vivo, de los recuerdos, de las experiencias. En ese sentido, abandonemos temporalmente el desencanto, ¡qué prisa chinga! Y sumémonos al encanto. ¿No sienten la ola? ¿No sienten la ola que viene? ¿No sienten que esta ola es una ola nacional? ¿No sienten que hay esperanza en un montón de lugares? Que hay ilusión en un montón de lugares. Que hay una verdad. Hasta los mudos la, o... la ven, la pueden... ¡Uy, uy, uy, uy! qué dijo? Que va a ganar Andrés. <risa> los sordos la están oyendo, chinga, la ola. Los ciegos la ven. ¿Sí? Hay una ola. El escepticismo es una filosofía... no recomendable para los 20 años. No recomendable para los 69 que yo tengo, chinga. ¿Cómo la vas a recomendar en los 20 años el escepticismo? no, pero es que yo soy racional. Ay, No mames, ¿de qué chingo soy racional en un país donde te pueden meter en la cárcel por haber quemado un tranvía en un lugar donde no había villa, hombre? La racionalidad que la guarden en el closet. Donde de la noche a la mañana te quitaron todas las playas del país y nadie se enteró. Ah, ¿Qué hacer frente al desencanto? Mándanos al closet Ya tendrás tiempo para tener desencanto Hoy súmate a la oleada A la oleada del encanto El cambio está en el aire Bien, Bien. Colaboremos a que venga Seamos parte del cambio Qué maravilla escucharte. <risa> Soy buen agitador, sí. <risa> eh, yo solamente quisiera saber, o que nos puedas platicar, cómo, cómo van sus encuestas. ¿Qué dicen? Porque las oficiales son muy este, gratificantes, 40, 20 puntos de diferencia. Pero las de ustedes, ¿cómo van? Ah, no tenemos encuestas porque la última vez que las tuvimos nos tranzaron. <risa> uh, las que se están produciendo son locales no hay una encuesta nacional la encuesta de ayer en la noche del DF daba 42 puntos para Claudia 24 para la Barrales, 12 para Alegrías Miguel <risa> en el nacional se habla de 52 para Andrés, porque se va a producir fenómenos muy raros. En algunos lugares van a votar conservador, eh, gobernatura, pero van a votar Andrés, como en Jalisco. Entonces, esos son los números con los que yo cuento, pero yo cuento con un número mejor que es esto. ¿Quiénes van a votar? Levanten la mano. ¿Quiénes van a votar por Andrés Manuel y Moreno, por los votos de Morena? ¿Quiénes van a votar por partidos del bloque reaccionario? Díganlo, no, no va a haber represión. Aquí. Yo, esta es mi encuesta y lo veo. En esto, en las discusiones con el florero de la esquina de mi casa que es organizador de Morena en el Estado de México, los tapiceros que me han estado chingando durante tres meses, ¡viva el PRD! O sea, si son ustedes tapiceros, culeros, vuelvanse personas. Ah, la, la, la enfermera que vive a 10 pasos de mi casa, que es organizadora del barrio. Este, mis vecinos del lado derecho, que son trabajadores del, eh, del Elefante Blanco, el Centro para las Artes. Ah, los del restaurante que tengo enfrente, que son militantes de Morena. Este, la, esta es mi encuesta. Y de vez en cuando me encuentro algunas. El otro día en la calle me insultó a uno y me dijo, vas a ver como el que vamos a fusilar es a ti, güey. Y le dije, te la vas a pelar. cuando <risa> sigo huyendo. Afortunadamente, 10 metros después está esperando para tomar un taxi. y uno y dijo, ay, Paco tío, duro con ellos. Y dijo, bueno, está compensado. la mala vibra que me un güey. Este, hasta ahí. Hola, yo soy Marco, soy de la carrera de comunicación. Primero, pues, gracias por venir. Y tengo una duda. Eh, si se piensa desarticular el modelo neoliberal, que en alguna conferencia tú dices que es un neoliberalismo pincha de mexicana, ¿qué sigue para México? ¿Qué modelo adoptaría entonces? Yo creo que en términos de gran modelo, yo creo que estaríamos en la lógica de un capitalismo profundamente controlado por el aparato del Estado con lógica de bienestar social, ¿no? O sea, más cerca de los modelos que prosperaron en los países nórdicos en la década de los 60, donde hubo avances espectaculares en, en educación, salario, salud, tiempo libre, por un lado. Por otro lado, hay que echarle una ley de la Constitución. La Constitución es un libro interesante que han estado haciendo pomada, pero reconoce la existencia de tres sectores activos, el Estado, uh, lo particular y lo social. Si lo leen curiosamente, la, eh, lo, los de derecho que están por aquí. No hay derecho acá ni. Qué suerte tienen. Ah, este, los, los de ciencia política. Echen un ojo a la, a la definición que la Constitución tiene sobre propiedad social. Porque ahí se abre un aporte interesante. La cooperativa, uh, las formas de, asocia de asociación que no pasan por el, por el proyecto económico capitalista tradicional. Y yo sí creo en la, en la libertad de la pequeña empresa. Yo soy ferviente protector de la papelería de la esquina. Ahí están metidos esfuerzos, salario familiar. Yo soy un anticapitalista tradicional en el sentido de antimonopólico. El gran capital tiene comportamientos perversos, pero el pequeño capitalismo no me disgusta, ¿no? Uh, me parece estimulante, forma parte de la lógica del riesgo. Las economías de mercado que se propusieron en la Europa pseudo socialista, pues eran unas economías de mercado forzoso. Te va a tocar un coche, ¿no? Yo decido si quiero un coche o quiero gastármelo todo en libros o quiero gastarme en vivienda. Esta libertad del mercado, yo creo que no deberíamos subestimarla. Hay que hacer una lectura nueva de la sociedad en términos de aprendizaje, de lo que fue los proyectos socialistas, de en dónde fracasaron, de dónde el capitalismo mostró sus caras más perniciosas y de dónde están surgiendo fenómenos aberrantes, como el capitalismo estalinista chino, ¿sí? donde se combina dictadura de partido con superexplotación de los trabajadores, muerta ¿no? madre, lo peor de los infiernos, ¿no? Entonces creo que hay que repensar modelo hacia una sociedad más justa, más libre uh, y, y económicamente menos castigadora del ciudadano, ¿no? En principio yo creo que los servicios públicos son función del Estado. Y que esto implica que cantidad de cosas como la distribución de los bienes básicos. Por lo tanto, el estímulo de cooperativas de consumo en todos los barrios de nuestras ciudades, con productos traídos directamente del campo, forma una lógica de nuevas formas de propiedad social que habría que estimular. A lo mejor lo que creamos es pura pinche burocracia y fracaso. Pues esta es la experiencia. Pero en principio había que probar, porque si no, la salida es gol, colegas. participación Paco, eh, mi nombre es Iván, yo soy un baboso que vino aquí a escucharte eh, mi pregunta es, ¿qué opinión te merece la, la coyuntura entre Morena y el Partido Encuentro Social? Nada más fue para no quedarnos atrás en una alianza perversa como la tuvo el PRD y el PAN que ni en mis horas de agonía pensé que sucedería <risa> Es el momento de decir sin comentarios. <risa> ah, porque están grabando, ay, y luego ay, no. el rejuego de las contradicciones internas lo utiliza la derecha de mala manera, ¿sí? Serias contradicciones entre la militancia radical de Morena, etc. Ah, Yo ya le corté. <risa> no, vaya, no hay un celular hay un enemigo del pueblo. <risa> ah, no, no es el momento. Sabido es que no simpatizo con las posiciones más conservadoras de la cúpula de encuentro social. Uh, sabido es que no veo mal la alianza. Sabido es que cuando estaba echándole el aburridor a un compañero en Michoacán, me dijo, te equivocas, güey pero... Me encanta equivocarme, dime por qué. Me dijo, porque la base de encuentro social en Guanajuato y en Michoacán son la banca del pueblo, son comunidades campesinas. Uh, Evangélicas que han creado estructuras de defensa económica popular contra los caciques de los pueblos y, y, el, y el, el agrarismo priista CNC. Y, dije, ah, y además me dijo: Es más, Paco, te vamos a invitar a dos de ellas para que veas que son juaristas. Y ahí, güey, el pez juarista. Y me dijo: Sí, porque. Para ellos, Juárez es la libertad religiosa, ¿sí? Y me dejas llevar conferencias sobre Juárez a Comunidades del PES y me dijo, ¿qué? Y yo dije, pues, ahora. O sea, hay que matizar todos estos debates, ¿no? Uh, lo importante es un poco la posición de Claudia en el DF, de decir, los derechos de las minorías sexuales no son negociables si quieren votar, voten, pero aquí no hay negociación en términos de estos derechos, que son un avance que tiene que profundizar estuve con Claudia Sheinbaum en la firma del, del pa el pacto que le ofreció la, las comunidades el, la, de la sopa de letras CBT, BGBTT <risa> y lo firmó y el, el pacto es, es avanzadísimo en materia de libertad sexual en la Ciudad de México pero avanzadísimo Incluso incluye categorías que yo desconocía de comportamiento sexual. Ya no tengo edad para andar experimentando. Este, pero es avanzadísimo en términos de libertades. No había representantes del peces en ese acto, pero no importa, los había en otros. O sea, hasta ahí llegué. no avanzó más. Gracias. Ver, ¿Qué opinas de la gente fanática que, ya no que, fanática, que es la que exactamente aporta a este miedo a, a la sociedad? Es esa gente que, que no puede escuchar un mal comentario o una crítica hacia Andrés Manuel, porque inmediatamente es, ah, tú tu magia tu...". a ver queremos construir una izquierda que tiene una esencia que es moral, chinga eres de izquierda porque moralmente no estás dispuesto a aceptar como justo y válido que en esta ciudad se ríen campos de golf y no hay algo en esta palabra de entrada es un problema moral no acepto Bien, queremos una izquierda que tenga como bandera el pensamiento crítico no la doctrina y en ese sentido uh, compañeros, flexibilidad escuchemos, critiquemos, discutamos poniendo por el, por el centro lo que está en el centro no la divergencia, sino la unidad cuando yo, que formé parte de la izquierda sectaria también tiene uno de sus momentos originales, uh, entraba en un salón en 68, poco antes del movimiento, y decía, no, eso es trotskista aquí son anarcos. yo soy maoísta de la línea limpia este, no sé qué buscaba lo que nos diferenciaba yo ya aprendí cuando me reúno con ustedes, busco lo que nos une ¿sí? lo que nos une luego ya estableceremos el debate sobre la diferencia en términos de un debate fraternal y no un debate enconado por razones de pequeño poder tenemos esa cara de la intolerancia en nuestras propias filas ¿sí? ah, que se expresan eh, opiniones como... Ah, bueno, no voy a entrar en debate porque tampoco quiero pelearme con la extrema izquierda con la que tengo gran simpatías porque al fin y al cabo compañeros en lucha respetables pero tenemos otra intolerancia muy divertida que viene del pensamiento conservador. El otro día me llegan y me dan una cinta, y la cinta era una homilía de un cura en un pueblo de los Altos de Jalisco, que desde el púlpito, el día de las elecciones de Peña Nieto, dijo, textual, eh, uh, y no voten por Andrés Manuel, porque va a ir por las casas quitándole los zapatos a los niños pobres. Y dije, ¿y esto? En una iglesia, el domingo, en el púlpito. Absolutamente ilegal. Bien. Pero era bien chingón, ¿no? Porque yo pensaba, ah, ¿por qué le quiere quitar los zapatos a los niños pobres y no a los niños ricos? ¿No? Digo, ya puestos en el caso, pues mucho más sensato que vaya recorriendo las casas de los niños ricos para... Que... De sus zapatos. Y luego me lo imaginaba, Andrés. Ay, sí, sí, con su acento, con acento su costal, ¿no? ¡Eh! Aquel niño, el pobre, chingale, echen los zapatos. Era tan delirante, tan delirante, que él decía: ¿en qué cabe? Pero esos miedos irracionales prosperan en capas de la población. El otro día una amiga de mi amiga Betty, le dijo, porque Andrés va a revisar el catastro y a los que tienen dos casas les va a quitar una. Ay, Estás cabrón. ¿De veras, de veras piensas que en ese nivel de irracionalidad a combatir? O la discusión con un cuate en Veracruz que es funcionario priista. Me decía, yo tengo miedo, siguió Andrés. Y yo Le dije, ¿cuántos millones tienes en el banco? ¿Tienes cinco millones de dinero mal habido? Me dijo, no, tengo 32 mil pinches pesos. Le dije. Entonces, no mames, güey, que tenga miedo el que tiene 5 millones de dinero corrupto en el banco. Ese sí, entiendo que tenga miedo, porque alguien va a preguntar de dónde lo sacaste, ¿quién pompó? No. Pero tú, güey, este, que tienes 32 mil pinches pesos en el banco, qué chingada angustia. O el cartel que apareció en el poste enfrente de mi casa, ¿no? Que decía. Andrés Manuel va a cerrar las iglesias y a expulsar a los curas. Estás cabrón. ¿no? El que lo imaginó, de veras, qué pensamiento extrañamente maligno tiene. De veras, es el lado oscuro estos güeyes, ¿eh? Primero, si, si cierran las iglesias, ¿dónde va a ir a rezar? Andrés es creyente. Yo no. Yo no tengo problema con que cierren algunas iglesias, las que quieran cerrar. Yo respeto el derecho sagrado de cada cual al creer en lo que le des y lo defenderé a muerte. El derecho sagrado a que alguien crea en un ser supremo, incluido el gigante verde, chingas. si andan muy pinches desatados, pues. Incluso veo con simpatía a los caricristas y a los aztequistas delirantes, Porque, bueno, es... es es, forma parte del derecho, pero Dios en el cielo, nosotros en la tierra. Y, y la campaña negra y sucia, expulsar a los curas, a Solalinde también lo va a mandar a, a Guatemala, o qué pedo, ¿No? Y a ver, a, a, ¿y por qué expulsarlos? O sea, ¿dónde Andrés ha dicho alguna vez o pensado alguna? Pero esa campaña está en el aire. O sea, es cierto, hay un fanatismo por la izquierda sectario, que forma parte de la existencia de un pensamiento sectario en nuestras uh, y hay un pensamiento super sectario, super reaccionario por la derecha, delirante. No sé si fue aquí donde hacía la, la análisis sobre la prima pendeja, ¿fue aquí en Askepsarco? sí En Xochimilco. Ah, fue en Xochimilco, con razón. ¿Quién es Xochimilco? Sí, ya contaste la tienda. ah todo, vamos a hacer ciencia, ¿ok? Durante un momento nada más, vamos a hacer ciencia, Pero no hoy que exageremos. Sea, hoy que ah, el todos los mexicanos tienen un primo o una prima pendeja. Levanten la mano los que estén de acuerdo en esta afirmación porque es un hecho. Levanten la mano los que no estén de acuerdo. Bien, uno. Bien. Ah, hubo varios que levantaron tres dedos. El primo o la prima pendeja es un factor estadístico. No va a votar por nosotros, no va a votar por los candidatos de Morena. Le gusta Ricky Ricón, uh, tiene un papá que es que es este funcionario público medio corrupto y le está protegiendo su futuro. Uh, y ya se cerró, tan conado. Pero el papá de la prima pendeja tiene posibilidades. Vamos sobre él, vamos a convencerlo. Sí. se aproxima una semana interesante una lucha profunda electoral y, una, y un epílogo igual de complejo, profundo etcétera vamos viviendo ¿no? ¿No? que no digan que nadie nunca pueda decir yo estaba mirando cuando pasó esto ahora sí están los platicadores los guameros Buenas tardes, este, tengo una pregunta este, ¿Qué tanto puede garantizar el acabar con la corrupción, la legitimidad del Estado Cuando este no depende de una sola persona En este caso AMLO Sino de toda la administración pública envuelta En de problemas como la relación con el nato, Narcotráfico, violencia y etcétera? No hay garantías Lo que sí garantías es de dos o tres cosas Ah, las escaleras se barren de arriba abajo, abajo ¿Okay? Si no tienes alguien barriendo arriba No combatimos la corrupción si no tienes 30 funcionarios honestos, va a estar de la chingada combatir la corrupción. Y no los hay, me canso que los hay. Que de esos 30 mil lleguen 30 honestos y 400 deshonestos, son la minoría, siempre va tiempo por correrlos. Pero necesitamos crear la pinza. Para combatir la corrupción necesitas el funcionario que barre y el ciudadano que denuncie. Si creamos la pinza, nos los chingamos. Si de repente soy médico de esta unidad uh, y no llegaron las camillas y no llegaron las medicinas y no llegaron los bisturíes y le eleva la demanda y en el sector de salud de esa zona tenemos un compañero honesto nos chingamos al corrupto, creamos la pizza. Entre otros hay que crear una cultura social es no doy mordidas. Soy mexicano, a mucha honra, no doy mordida. Y esto tiene que ser una potente campaña cultural educativa. No doy mordida, no me avergüenzo, no me rebajo, no colaboro con la corrupción. Tenemos que hacer una campaña educativa y usar para eso las televisiones, la radio, para crear una nueva conciencia. Yo creo que es viable, ¿eh? combatir la corrupción es viable. Pero fue viable en el juarismo, fue viable en la época de Lázaro Cárdenas, hasta en la época del interregno de la huerta que duró seis meses, pudieron combatir exitosamente la corrupción. Hola, ah, bueno, soy la web para la política de gestión social. Eh, independientemente de su postura, eh, ¿qué opinan las candidaturas independientes? Depende, hay independientes de centro, de derecha, de la nada y otros de izquierda. Los de centro, de derecha y de la nada me valen madre si no pienso apoyarlos. Los de izquierda, les sonrío pero depende, la independencia no es garantía de nada. Yo soy candidato independiente, ¿qué chingas? ¿Y, y luego, ¿Qué, ¿qué traes? ¿Qué quieres? ¿Qué propones? ¿Dónde estás? ¿Por qué eres candidato? sino sí, que la candidatura de Marco Rascón en la Ciudad de México, que se presenta como una candidatura semi independiente apoyada por un partido muy patito, ¿no? ¿Y tú de veras quieres restarle votos a Claudia? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué de nuevo aportas? Entonces, las candidaturas independientes no ofrecen garantías per se. Como muchas de las candidaturas de Morena no ofrecen garantías per se. Pero, pues, ¿qué? Voten en escalera, compañeros. Todo Morena. Más, está el teléfono? El teléfono, el micrófono. Perdón. Buenas tardes, tengo una pregunta, ¿no cree que se tendría que controlar la creación de partidos políticos? Porque son millones de pesos los que se gastan en sus campañas, o sea, Morena nació de un partido político que se separó Andrés Manuel de otro, ¿no cree que tendría que controlarse esa situación de ya no crear más partidos políticos y hacer como en Estados Unidos uno de izquierda y uno de derecha y ya no en Estados Unidos hay uno de derecha y otro de derecha ten cuidado en la valoración no yo creo que el derecho a que la sociedad se exprese en un partido político es, es legítimo el problema es partidos políticos patito que están viviendo de los presupuestos y en ese sentido hay que recortar los presupuestos no podemos tener campañas de ocho meses ¿sí? no podemos tener funcionarios de partido por todos lados lo que hay que hacer es recortarle el gasto a los partidos políticos, no el derecho a crear partidos políticos si encontramos un núcleo de afinidad. En esta campaña hay sectores que no están representados. ¿eh? La, el que Marichuri no haya llegado es una falta de representación. Entonces, negarle el derecho a, al, al frente indígena zapatista a tener una voz, a mí me parece injusto que tengan su... Y al mismo tiempo tienes fantasmas como el Bronco, que solo lo dejaron estar en la campaña para tirar mierda. Y que llegó con votos falsi con firmas falsificadas. ¿Sí? Yo creo que la campaña va a barrer. En la Ciudad de México va a barrer con, con Puri. Que me encantan. Perdón por nota de pie de página. ¿Qué chingar le hizo de, el curso de... de, de eh, Expresión corporal, ¿quién se lo dio? Porque ustedes y nosotros vamos a... Es como de Plaza César, esa chava. Para la izquierda, para la derecha, adelante, para atrás. La entrenaron los de Plaza César. Ideológicamente no es nada, es un partido restabotos. Hay cantidad de partidos restabotos en esta campaña. Entonces lo que hay que hacer es recortarles el privilegio para que no tenga sentido que sean restabotos, que se sumen a quien se tengan que sumar la campaña va a limpiar el, el espacio va a barrer el PRD va a desaparecer en 12 o 15 estados de la república y ojalá desapareciera en el DF chinga. es el mal son peores que los priistas en términos de juego sucio electoral bueno, a mí me gustaría que nos explicara bueno, de manera muy general cuál es la estrategia que que AMLO está planteando para combatir la violencia que es algo que yo creo que a la sociedad nos preocupa muchísimo, esta malinterpretada o bien interpretada amnistía sí. que se ha utilizado para decir que va a perdonar a los criminales, sin embargo es la única propuesta diferente que se ha hecho respecto a cómo combatir la violencia. Mi respuesta es no lo sé, no sé qué propuesta global tiene Andrés, hay algunos indicadores hay que discutir la legalización de las drogas bien sea de las blandas o de las duras o de todas mi opinión personal es que hay que legalizarlas todas que la sociedad... Le... o sea, hay puro juarismo el respeto al derecho ajeno es la paz hasta que interfiere con el derecho personal cuando un derecho ajeno eh, afecta a los intereses de terceros ahí ya no es derecho, es abuso entonces en ese sentido si la gente se quiere envenenar consumiendo este, cáscaras de plátano o marihuana de baja calidad como fuma los del verde, este, muy su bronca. Uh, la legalización significaría quitarle las cajas chicas al narco y crear empresas de Fox que iban a vender Tijuana Dreams, Acapulco Golden en paquetito, ¿no? Este, en la calle. Que esto estimula el consumo, pues depende si vinculas legalización con una batalla contra los efectos de la droga en, en la vida diaria y le metes todo el dinero que sacas de los impuestos a decirle, si te metes heroína, güey, estás condenado, un tipo de adicción, que esto y esto y esto, ¿no? Tendría sentido. Yo creo que es una parte. La otra parte, obviamente, es la, la idea de amnistía, pero dirigida a la infantería del narco dirigir a, a campesinos cultivadores que cultivan porque no les queda de otra, al pequeño chavito que está ahí distribuido. O sea, llevar la amnistía hacia los sectores de base del crimen para neutralizarlo. La tercera es política social. El director de una casa de cultura en Juárez decía con mucho sentido común que si él lograba que un joven se enamorara de la guitarra clásica española, se lo quitaba a los sicarios. Entonces, la medida en que expandas programas en el barrio de, de cultura, educación, en que des más acceso a la educación, en que resuelvas problemas de empleo, Andrés tiene razón, la clave está en el empleo, pero un empleo digno, no el empleo chatarra, es otro factor, luego no hay ninguna duda que a las mafias del crimen hay que, hay que perseguirlas, pero tienes que hacerlo con una estructura de mando único, policía no corrupta sistema judicial que funcione tenemos que ir rápidamente a procuradores electos ¿cómo es posible que el que te va a representar como sociedad en, el, en un juicio no lo elijas, sino que venga de dedo tenemos que ir a hacer un sistema de elección de jueces la Suprema Corte es una cueva de bandidos entonces solo un plan integral anti anti antidroga puede disminuir los efectos de la violencia. Y tiene otra cara. Territorio que le quitas a la violencia, lo ganas. Entonces hay que ganar el parque, ganar la esquina, ganar la noche. Y eso es política cultural. Bueno, este, mi duda es que en el caso de que llegue a ganar a Andrés Manuel, ¿eh, ¿cómo sería, o usted cómo creería que fuera la relación con ahorita el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pues con Estados Unidos en general, porque se han visto muchos conflictos. Sí, yo creo que hay una sola respuesta. Necesitas de este lado un Presidente que diga lo que Calderón no dijo, que es, es tu guerra, wey, échatela tú, no es la mía. ¿Sí? Necesitas un Presidente que cuando el otro güey diga cierro la frontera México-Estados Unidos, tú digas yo abro la frontera con Guatemala, libertad de tránsito a hondureños, guatemaltecos y costarricenses. Usar el modelo europeo del Schengen y adelante. Podemos circular libremente Centroamérica, y México, sin necesidad de pasaportes. Si les metes sustos de ese pinche tamaño, te tratan como país y no como bola de mayordomos y cipayos de ellos. Yo creo que necesitas fuerza para tratar con un delirante como Trump y que solo respeta la fuerza. Hola. Eh, yo tengo una duda eh, respecto a la amnistía. Eh, yo pienso que ahí también tendrían que entrar nuestros presos. Hay muchos compañeros que llevan más o menos, bueno, sexenios enteros encerrados por defender la vida, por defender los derechos humanos. Pero acaba por de producirse la ley de amnistía del el DF. Eh, ...hace cuatro días. Ok, bueno, eso yo creo que es un gran avance ¿Otra? y habremos que presionar para que nuestros compañeros presos políticos estén liberados. Pero hay muchos compañeros eh, presos a nivel federal que creo que entrarían muchísimo antes. O sea, una ley de amnistía, no sé si entren dentro de la ley de amnistía que plantea López Obrador o plantear una distinta... Para todos los presos que estas reformas neoliberales han generado a lo largo de los años. No hay duda, hay presos en el magisterio, en el sector campesino, un montón. Y sí, pero es otro tipo de ley de amnistía. Va dirigida a presos políticos. Y hay que sacarlos, como se hizo en el DF ya. En el DF los presos políticos salieron. Y no solo, más grave, los que tenían que ir a firmar todas las semanas. Y el juicio estaba ahí flotando como una espada, ya no tienen que firmar, desapareció en el expediente, son amnistiados. Esa batalla se ganó en el DF. Y eh, respecto a las reformas neoliberales que hemos visto desde Calderón y compañía Nieto, ¿de qué tamaño tendría que ser la contrarreforma constitucional o podría haber una eh, posibilidad de una nueva constitución? Entrar en un constituyente significa una mayoría notable en el Congreso, dos tercios, está complicado. Más fácil es una combinación. Si logras mayoría en los congresos, van para abajo las leyes neoliberales. Todas, Las ocho leyes neoliberales que nos tienen acogotados. Que son la ley del trabajo, la ley del IVA 17 en materia sendaria, la ley de playas, la ley de educación... La reforma energética Esas siete hay que echarlas para abajo Si tienes mayoría en el Congreso Si no tienes mayoría en el Congreso Tienes que minimizarlas A través de la intervención Por decreto o directa Contra los efectos más perniciosos De esas leyes En el caso de la ley de educación pues De inmediato la devolución del empleo A los cinco mil maestros despedidos Inmediato suspender los exámenes Porque como todas las leyes Tienen grados de ejecución si desde el Poder Ejecutivo tú minimizas estos grados de ejecución, tú las anulas. Si, si todas las ofertas en materia energética al capital transnacional no las haces, la ley, de la ley de energía petrolera queda coja. ¿Sí? Y no tienes obligación de ofertar la aparición de un nuevo campo petrolero en Cactus Chiapas, no tienes que ofertarlo al capital transnacional tienes que decir, no, no, Pemex lo va a trabajar o sea yo creo que es combinatorio va a depender de la correlación de esfuerzos que se establezca a partir del 1 de julio y la ley de amnistía, sí, vamos preparándola las, en el pacto de, que hizo Andrés con, con las comunidades campesinas en Jerez, Zacatecas, hace un mes a los campesinos le presentaron la lista de presos políticos campesinos y Andrés firmó había que sumar los otros que son los sectores más maderados, y luego luchas particulares, los compañeros de la parota, los compañeros de la lucha por el, la energía en Mexicali. ¿Eh? Buenas tardes, eh, mi nombre es Grecia, y soy estudiante de aquí de la UAM, de y estudio economía. Mi pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su opinión sobre las personas, nuestra gente que tiene una lucha por el territorio en Chiapas, por decirlo así, en Nexú, en Puebla, que es una, una represión muy seria muy grave contra las personas, contra nuestra gente que no tienen las posibilidades de defenderse, que a mí se me hace una, una cuestión que a mí me preocupa porque pues es una lucha por, por el agua, por su ecosistema, por su territorio, que son desplazados y no tienen ni qué comer, ni dónde dormir, o ni una casa en dónde estar, ¿Qué opinión tiene sobre esa gente? Y, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué diferencia podría haber con el nuevo cambio que pudiera existir con Andrés Manuel? Yo creo que toda la lucha comunitaria que se ha desarrollado en los últimos 20 años por defensa del territorio, tiene sustento. No lo inventaron las comunidades. De repente les venían y les hacían una presa y te vamos a inundar la mitad del pueblo, ¿qué olas? De repente llegaba una empresa minera y decía, bueno, tenemos concesión para. Y tú decías, sí, pero si ustedes hacen minas cielo abierto van a contaminar los acuíferos y al rato estamos repletos de arsénico en la comunidad. ¿Cómo sucedió? O sea, todas las luchas comunitarias que se han dado en estos últimos 20 años tienen sustento. No es que las comunidades se volvieron locas exigiendo lo que no, lo que no tenían derecho. Exigían los básicos del derecho social. En ese sentido, apoyarlas y poner en la orden del día el problema. Yo traigo una bronca clavada. Llevo varios años yendo a visitar a los compañeros en huelga en Tasco. Es una mina de la REA. La historia es la siguiente. Llevan ocho años de huelga. Mina de plata. La producción de plata de Tasco está detenida. Tienen que comprar la plata en Zacatecas, a otras minas de la REA, para hacer la artesanía de plata de Tasco. Y, y este contrasentido, bueno, la historia es la siguiente. Es un sindicato del minero de Napoleón y la REA, cuando le declaró la guerra muerte a Napoleón, porque lo, Napoleón le dijo que era un asesino por lo de pasta de conchos, ah, se fue contra esta, contra esta mina. Son tres pequeñas minas en Tasco. Ah, los compañeros se fueron a una huelga por derechos laborales, la huelga tradicional por revisión de contrato y la empresa cerró. Entonces tienes un local patronal. Bien. La junta de conciliación trabó el problema. La empresa dijo, cerré porque esta mina no es viable. No da ganancias. Y los compañeros les dijeron, aquí está el estudio nuestro que demuestra que sí da ganancias. Por lo tanto, el juicio debió haber terminado hace siete años, pero no terminó, está parados. Bien, ¿qué haces frente a un fenómeno como este? Solo te queda una salida, expropiación. Frente al fenómeno de tasco, no más te queda, visto que las partes no se ponen de acuerdo visto que no hay posibilidad de negociar. Mientras que tú dices que las minas no son viables y ellos sí que las trabajen los trabajadores. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es mi, mi, mi obsesión entre las 20.000 que tengo? En cuanto gana Andrés. Poner sobre la mesa el tema de Tascos. ¿Sí? Fundamentarlo, analizarlo, llevarlo a una campaña periodística para decir expropiación en Tascos, ¿no? O obligar a las empresas a que cumplan los dictámenes de la Ley Federal de Trabajo. Y no digan que ando diciendo que la expropiación es el único camino, porque no es cierto, la expropiación es una medida constitucional aplicada a situaciones de emergencia. Eso dice la Constitución, por lo menos, pero no tiene que la ley. Entonces, como eso, pues las demandas de las comunidades hay que ponerlas en la orden del día. Y no, no va a ser el gobierno el que las va a poner, van a tener que ser las comunidades las que la pongan. ¿Alguna otra participación? Sí. Una trabajadora. Este, yo quería preguntarle qué piensa usted de los jóvenes que ahora tienen que este, trabajar para su jubilación. Si se va a seguir con este problema o, o lo van a resolver. Porque sí me preocupo por los estudiantes, ¿no? los nuevos, no los diez, bueno, los niños, los de los niños. No Tenemos que volver a una ley del de trabajo que reconozca que el contrato crea antigüedad y que la antigüedad da de derechos futuros a jubilación. Si no lo logramos, está en el aire. La palabra desaparecerá en nuestras vidas. ¿Qué compañero quiere participar? Este, bueno, yo agradecer la charla y un poco preguntar acerca de la que está la cuestión de las dudas. A mí me nace y me inquieta mucho, eh, sobre todo en este proceso coyuntural, ese juego de máscaras que se han generado en, en las comunidades, sobre todo, y por el fenómeno morena. no eh, A mí me preocupa mucho y va a colación con el, el efecto de los presos políticos, porque desde las luchas comunitarias en defensa del agua, del territorio... De todo lo que se suscita en las comunidades indígenas, a mí me parece que se han montado muchos, muchos del PRD, ¿no? hablando ya con esos tintes a esta cuestión de Morena, ¿no? Gente militante, que ha de alguna otra manera criminalizado y sobre todo hoy que está mucho la cuestión de la criminalización de la juventud, el juvenicidio y toda esta cuestión sistemática y estructural que de alguna u otra manera nos lacera a los estudiantes y en general a la juventud en México. Eh, nos hemos enfrentado a este tipo de cuestiones, no como lo institucional también de alguna u otra manera tiene este juego, estas doble máscaras, un juego de máscaras que de alguna u otra manera hoy se ponen la máscara de morena pero que en el fondo están eh, digamos coludidos con esta cuestión de la ilegalidad, de la injusticia. ¿no? A mí me preocupa mucho eso porque es un panorama que creo que estamos viviendo no solamente en los Estados del Sur, Oaxaca, en el sur original de Oaxaca, pero Guerrero, todo eso estamos viendo, este fenómeno también. A la parte que se está generando una esperanza, también se está generando o se están montando estas injusticias en voz de esto, ¿no? Entonces también preocupa este juego de máscaras, ¿qué se va a hacer? Que de alguna u otra manera va a ser post electoral este fenómeno, ¿no? De alguna u otra manera hay que revisar también estos aspectos, ¿no? Si bien si existe esta cuestión de una esperanza, pero también hay que revisarla de fondo. No me parece eso. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la propuesta con ese tipo de personas que se han eh, sumado o se han aprovechado de esa cuestión, no? Pues, sí, Primero yo no soy portavoz de Morena Ni soy portavoz de Andrés Sabido y público es No formo parte en estos momentos del Comité Nacional Soy miembro del Consejo este, De Morena Y tengo una voz Y la expreso Para mi desgracia, mejor si fuera mudo Me caía menos tierra ah, Pero Un poco me te remito A la conversación que tuve Con el Congreso y los compañeros De la 22 en Oaxaca me invitar, Magisterio. Y yo al final hacía una pregunta, ¿con quién quieren dialogar dentro de ocho meses? ¿Con Meade? ¿Con, ¿Con Anaya? ¿O con Andrés? No, hay solo, no es un proceso puro, al revés. No uh, Hay candidaturas, decían los compañeros de Oaxaca, que no nos gustan. Candidaturas que no nos gustan. Bueno, pues díganlo. díganlo. ¿Sí? Uh, pero lo que está en el centro del debate es las posibilidades del primer paso y no que haya garantías alguien quiere garantías que se compre un pinche pasaporte de Nueva Zelanda compañeros, en México no hay garantías, hay lucha política social alguien dice la lucha política social se va a suspender si gana Andrés pues me parece delirante Van a crecer las demandas de las comunidades, van a volver a estar problema no, no, si En la huelga de Tasco, ¿sí? Este, que, que en este rejuego de fuerzas, ¿qué posibilidades hay de que el proceso avance algo? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Muchísimo? No lo sé. Yo tenía, tenía una bola para adivinar el futuro, de cristal. chingoncísimo Le salía uno, le apretaba un botón, y soltaba uno la había usado originalmente Carlos Marx para pronosticar el socialismo en Inglaterra en 1860 y este, no era, digamos, muy chingona por eso pero fue a jugar boliche y me la chingué compañero <risa> mi capacidad para pronosticar está cerrada como la tuya, como la tuya, ¿qué va a pasar? se pasó madre, ¿dónde vamos a estar? no, está claro, en principio yo creo que la dinámica es vamos a ganar estas elecciones y vamos a mantener las demandas de la sociedad. Dentro de un año, que estaremos discutiendo en lugares como este? ¿Estaremos discutiendo por qué la libertad de cátedra tiene que tener el contrapeso de la libertad de crítica en las universidades? O sea, ¿está garantizada la libertad de cátedra, pero el derecho del alumno a decir no estoy de acuerdo está garantizado? ¿O puede ser reprimido? ¿Estaremos discutiendo eso o estaremos discutiendo quién sabe qué? La amnistía, para la, la, la revisión del caso de Luchinato, La nueva investigación que se reabre. Eh, vaya usted a saber. Estaremos discutiendo si la educación superior requiere más fondos, cómo y por qué. ¿sí? Vaya usted a saber. Pero en el horizonte de lo posible, si se gana, eso, esto cabe. Estas ideas, ¿no? Lo digo. La duda me cae de mal, estoy peleando contra las dudas, ya se los dije al principio, Chinga, la duda sirve, pero no antes de, después, durante. Apliquémosla, pongámosla en orden, mantengamos nuestro espíritu crítico a huevo, no hay por qué renunciar al pensamiento crítico, al revés, hay que estimularlo y fomentarlo. Pero pongámosla por atrás. Es como lo que les decía hace un rato. Sí, me voy a casar mañana, pero me va a ir de la chingada. Este, pues a lo mejor, pues que Bueno, pues vamos a hacer un aplauso a Paco Márcio Preguntaban los me, preguntaban, me preguntaban los compañeros de la brigada, voy a estar filmando libros en el stand de la brigada para los que quieran aliviarse en estos últimos días, lean novelas policíacas. ¿no? No es pernicioso, la teoría este, rompe neuronas, este, no, no desarrolla y éntrenle, Esta es nuestra momento nuestro, no de los marcianos. Los marcianos han sido descalificados, pues no tienen. Electoral, o quién sabe. ¿Quién sabe? <risa>